Hay varias comunidades, hay, muchas, hay varias instituciones y entre todas eh, pues hay un, una fuerza que intenta unir eh, los liderazgos hacia un solo objetivo y al mismo tiempo compiten unos con otros. Eh, podría decir de que hay suficiente nexo y suficiente competencia que crea mayor actividad.